El gobierno ayer remitió al legislativo, a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley de lo han titulado alivio tributario. Pero vamos a conocer un poquito más a profundidad este tema. A quienes alcanza, dándole la bienvenida al Viceministro de Política Tributaria está con nosotros Sergio Villarroel, Viceministro. Buenos días. Buenos días, Martín. Saludo a la teleaudiencia. Evidentemente la Presidenta ha enviado ayer a la Asamblea Legislativa plurinacional un proyecto de ley que consta de dos partes. Como tú bien decías, la primera es un alivio tributario y en una segunda parte se está estableciendo unos incentivos tributarios para promover la exportación de servicios. Pero vamos tratando de puntualizar para que la gente que nos está viendo, viceministro, lo entienda. ¿Cuál es el alcance real de este proyecto de ley? Porque eh, hablamos de dos directrices para deudores, por ponerle algún nombre en general, y para esa, esos denominados exportadores, los que son generadores o potenciales generadores de empleo. Sí, en la primera parte, la que está referida al, al alivio tributario, está dirigida a todas las personas naturales y empresas que tienen deudas con el Servicio de Impuestos Nacionales. Todas estas personas se van a poder acoger a varios beneficios que se está estableciendo en la ley, como por ejemplo, que no van a pagar el mantenimiento de valor, no van a pagar las multas y se les va a reducir el interés a un mínimo de 2% cuando es en efectivo y un 4% cuando es en plan de pagos. Con todas estas características, el, el pago que deben efectuar al servicio de impuestos va a ser muchísimo menor que en las condiciones actuales. Esa es la parte del alivio tributario. En el otro, en el otro cuerpo del documento se habla de incentivos para que las empresas puedan exportar con mayor facilidad en ciertos sectores de eh, la economía, principalmente actividades de consultoría, software, eh, call centers, ese tipo de servicios que se conoce que tienen potencialidad para la exportación y se pretende que sean más competitivos. Volviendo al punto uno, eh, monetizando esto o tratando de cuantificar, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto sería el, el, el monto a que se podría llegar en un ideal? El impacto económico. Sí, evidentemente hay un componente aquí recaudatorio, pero va a depender mucho de cuánto tiempo esté en vigencia la norma, ¿no? En anteriores ocasiones ya se han dado este tipo de normas de regularización de adeudos tributarios en otros años. Obviamente no con las mismas características, mucho más desventajosas. Y en esa oportunidad se ha podido ver que cerca de 130 mil, 140 mil contribuyentes se han acogido a este tipo de normas. Y el monto recaudado en esa oportunidad, repito, en periodos más largos, ha sido cerca de 4 mil millones de bolivianos. En esta oportunidad nosotros obviamente... No sabemos con exactitud cuánto tiempo va a estar vigente la norma, pero esperaríamos al menos recaudar un monto similar o tal vez un poco menor. Estamos conversando con el viceministro de Políticas Tributarias, Sergio Villarruel. Tenemos consultas desde Santa Cruz, viceministro Eduardo Zapata. Gracias, Martín. Muy, muy buenos días, Viceministro. El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz hacía mención de que son importantes todas estas políticas que se están adoptando, pero también de que es necesario que se pueda tomar en cuenta los diferentes sectores, actores, exportadores, para que se tenga una mejor efectividad en cuanto a las políticas que se está aplicando. ¿Cómo se coordina con los demás sectores, Viceministro? Bueno, este es eh, un, un, un segundo uh, intento que nosotros estamos haciendo de uh, incentivos tributarios para las exportaciones, pero ya se ha aprobado con anterioridad otros decretos supremos. Por ejemplo, hay uno en el que se está promoviendo la devolución del gravamen arancelario para aquellas exportaciones que tienen valor agregado. Ese es un decreto supremo que ya ha sido aprobado, está vigente, solamente está esperando la reglamentación, que por todos estos problemas se ha retrasado un poco, pero ya va a salir eh, muy próximamente. En este caso, eso está abierto a todas las empresas que están exportando algún bien con valor agregado y van a tener más facilidades para la devolución del gravamen arancelario. Anteriormente también se han establecido otros decretos con incentivos para sectores más específicos, ¿no? pero eh, en general estaríamos hablando de eso hasta el momento. De manera puntual, ¿para qué sectores estamos hablando? ¿Cuáles serían los primeros que son beneficiados con esta eh, nueva política que se está tomando para reactivar la economía de nuestro país? Sí, este, eh, este proyecto de norma está apuntando principalmente a aquellos sectores de servicios que eh, están relacionados a actividades, por ejemplo, de consultorías, asistencia, exportación de estos servicios, verdad exportación de servicios de consultoría, de asistencia técnica, puede ser peritaje, pueden ser los centros de llamada, que son los call centers, y aquellas empresas que eh, red, eh, programan software para el exterior. Todos estos... Eh, todas estas empresas, todos estos sectores se van a ver beneficiados específicamente con esta norma. En este proyecto de ley eh, de, del beneficio del alivio tributario, ¿se ha pensado en los grandes contribuyentes, en los medianos, en los pequeños? ¿El, el objetivo es a todos en general? A todos. No hay... Eh ningún sector en particular. Esto está abierto a todas las personas naturales y empresas que tengan deudas con el servicio de impuestos y van a poder acogerse. No importa en la etapa en la que esté su proceso, si están con un plan de pagos antiguos, no importa. Todos se van a poder acoger. Grandes empresas, medianas, pequeñas y contribuyentes que son personas naturales. Permite hablar, hablar de, viceministro, un tiempo de eh, plazos. Desde el 4 de mayo tengo entendido que la Asamblea Legislativa ya tiene este proyecto. ¿Hasta cuándo se espera o si tiene plazos eh, perentorios para que pueda responder y pueda de una vez aprobar. Si sí, este proyecto ha sido inicialmente remitido eh, en versiones anteriores ya en marzo, esta sería la tercera oportunidad en la que se está remitiendo el proyecto de norma a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ha sufrido varias modificaciones y de hecho la incorporación de los incentivos es solamente en esta norma, y el día de ayer la presidenta está recurriendo a un artículo de la Constitución, que es el 172, en el cual se establece que esta es una norma con carácter de urgencia. En por ese la sentido, situación. por la situación actual y porque sabemos que eh, las empresas están eh, con mucha carga tributaria en este momento, entonces este carácter de urgencia eh, va a obligar a la Asamblea Legislativa a que tengan que tratar. La norma. Entonces se espera que en los próximos días ya se pueda instalar la sesión para que traten y a partir de ahí solamente será eh, hasta que se decida si el, si, si el contenido es exactamente el mismo que nosotros hemos enviado o se hace si alguna pequeña modificación. Y la última, viceministro, el, eh, el ministro Núñez hablaba de la creación aproximada de unos 50.000 empleos. ¿Hay un proyecto de cuándo llegaríamos más o menos en un ideal a llegar a esa generación de empleos? No, no hay un dato exacto, pero eh, sí se tienen algunas aproximaciones a la cantidad de empresas. Por ejemplo, en software, no en todos los otros sectores de servicios, pero por ejemplo en software. ¿no? Eh, se conoce que hay cerca de mil empresas potenciales que podrían estar exportando software. De hecho, hoy en día ya hay varias que lo hacen. ¿no? El tema es que el registro es un poco complicado porque eh, no, no pasa por aduana. Como es un servicio, es un intangible. Entonces, no existe el registro verídico de realmente cuánto exportamos de software. ¿no? Pero estamos en eso, estamos tratando de conseguir algunas estadísticas. Estas empresas que actualmente lo hacen eh, es sin ningún beneficio. Entonces, potencialmente creemos que además habría otras que, dadas estas nuevas características, sí serían competitivas a nivel internacional y podrían generar eh, mayor empleo. Le agradecemos al viceministro de Política Tributaria, Sergio Villarroel, que estuvo con nosotros. Y gracias por habernos acompañado en esta. A mañana. ustedes. Gracias. Tenemos más.